Otra parte muy importante del proceso de calificar para una hipoteca es la de tener ingresos estables. Si usted tiene un trabajo fijo de varios años, es un paso muy importante hacia el poder calificar para una compra de casa. Analizaremos sus ingresos e información con respecto a la deuda total que tiene, para poder ayudarle a determinar qué tipo de casa está a su alcance. Si usted quiere saber más con respecto al proceso de calificar para un préstamo de casa o si está listo para empezar la solicitud, marque 702-499-6556. Con gusto le ayudaremos a cumplir su sueño de comprar su propia casa, una realidad.